La cuarentena nos cambió, nos condicionó, nos transformó a todos. Muchos vínculos se rompieron simplemente por no saber cómo actuar, por no tener una guía, por no contar con un norte claro.